Me montarían un acontecimiento Contra Freezer lucharía en aquel encuentro El planeta Bellita acabe desapareciendo Yando en que Kakaroto vengaría este suceso Hasta fuerza Ahora que y depresa Siempre muere cada una de sus peleas Ahorita me hecho él suelis el guerrero Pardo Y bien chicos quisiera dejar de hablar sobre un poco de animesquería punto habla sobre un tema que De la saga que videojuegos sobre Tomb raider. cada personaje tiene sus historias, pero será fantástico el día de hoy además en el que voy a elegir cada personaje para que yo cuente sus historias para un próximo video. Así haya más gente. Guste mucho esta historia de este sitio web. Ha sido en además comencemos el en lodge, envío ahora mismo. como James proviene de una familia aristócrata muy rica. Es el hijo menor de James William Rutland, un poderoso senador estadounidense, de ahí el Jr. Aunque se graduó de West Point por sus propios méritos, no es tan inteligente como Amanda Ebert. Es descarado en sus acciones, y hace las cosas sin pensar. Prefiere sustituir la estrategia por la rapidez en sus planes. A pesar de que su terquedad presta una mano en su necesidad de obtener lo que quiere, James puede defenderse sin la ayuda de su dinero e influencia. Es un atleta competente, con la capacidad de enfocarse en sus metas egoístas. Amanda Ever trabajó con Rutland para encontrar la espada Excalibur, y en algún momento desarrollaron una relación amorosa, aunque se desconoce qué hecho precedió a cuál. Ambos están muy unidos ya no solo por su relación y su trabajo, sino por su deseo de venganza contra Lara por abandonar a Amanda a su muerte años antes en Perú. En algún momento, encontraron un fragmento de Excalibur que Rutland lleva siempre consigo. Sin embargo, lo porta más como un símbolo de estatus, que como un arma de gran poder. Aún así lo maneja fácilmente en combate, y sabe sacarle partido para aumentar considerablemente su defensa, agilidad, resistencia y habilidades cuerpo a cuerpo. La reliquia también le otorga la capacidad de punto Acontecimientos en el juego El primer encuentro entre Lara y Rutland se produce en 2006 en Bolivia, durante la búsqueda de uno de los fragmentos de Excalibur. El magnate huye en helicóptero de la aventurera y manda a todos sus mercenarios a acabar con ella. Amanda acompaña a Rutland, y es de esta forma como Lara descubre que Amanda sigue viva y trabaja con él. Rutland volverá a encontrarse con Lara y Ugana, donde se encuentra el siguiente fragmento de la espada. Después de que la aventurera se libre de los mercenarios, se enfrentará personalmente a Rutland. Después de un pequeño discurso tratando de intimidar a la joven, Rutland se prepara para matar a Lara con la hoja de Excalibur y granadas. Lara consigue derrotarle y le quita la hoja de Excalibur, pero Rutland escapa con vida. Tras el fracaso de Ghana, Rutland acuerda con Amanda que esta debería ir a Kazajistán con algunos de sus mercenarios para tratar de averiguar dónde está la siguiente pieza de Excalibur. Lara encontrará la información primero y saldrá con vida del enfrentamiento a la entidad oscura de Amanda. Rutland volverá a ver a Lara en Nepal desde el helicóptero. Completada la forja de Excalibur, Lara volverá a Bolivia para activar el pedestal. Amanda y Rutland partirán tras ella como última oportunidad para hacerse con el artefacto. Junto al pedestal, esperan la llegada de Lara. Cuando la aventurera llega, Amanda y Rutland le impiden el paso hasta el pilar, así que Lara usa el arma liberando una ráfaga de poder contra ellos. Rutland es herido de gravedad y muere en los brazos de Amanda. Lara se disculpa ya que su muerte no fue intencional. Acaba, nos vemos chicos, espero que te haya gustado final el final del programa. Arturo Espectral aquí dejanos. Ahora dejanos con presidenta de este mismo al canal. Punto. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy la productora Arturo Espectral, adiós.